para componer fácilmente una página y que nuestros elementos queden correctamente situados podemos disponemos de una herramienta que es el aviso de centrado. Por ejemplo, si quiero que este bloque de texto quede centrado verticalmente en la página veo que hay un momento en el que aparece una línea roja. Eso quiere decir que en ese momento estaría en el centro vertical de la página. Si lo que pretendo es centrarlo horizontalmente me desplazo y veo que ahora está centrado horizontalmente y además está también centrado verticalmente justamente en el medio de la parte.